También, um, comí mucho tiempo manzana en cubito. ¿En, ¿en cubito? También, sí, yo no tengo nada, manzana ver. verde, roja La verde me gusta con yogur y con, eh, con unas cositas seis cereales Ah, bueno, más gourmet Bueno, pero había que, había que cuidar y le, había que recuperarse y en sí. un momento <risa> En un momento había que recuperarse, tal cual sí. bueno, pero además de ser tan rica y tener todas estas Ay, recetas nueve por medio sí. Tiene propiedades y no las vamos a contar Tiene más nosotros. propiedades que... Otra, otra vez, otra vez No las vamos a contar nosotros, sino alguien que quien sabe, que, que sabe el tema Bueno Y que por eso ya está ahí como siempre Marta Mamani con su columna de Buenas Energías Marta, buen día, ¿cómo estás? Marta Marta Marta, si nos escucha Ahí ¡Ay, ahora, sí, ahora sí! ¿Cómo están? Buen día Buen día a toda la audiencia del E7 Buen día, Carlitos Buen día, Naomi Y acá, sí, ahora sí los escucho Bien, eh, bien, bien, acá estamos O sea, recuperándonos eh, Y como ustedes dijeron no, no pude escuchar bien, pero Hablaron algo de la manzana, ¿verdad? Uh -huh. Bueno hoy les voy a contar el milagro de lo que es la manzana, ¿sí? Se dice bueno en la antigüedad que era el fruto, eh, digamos el fruto prohibido sería, pero qué pasa, eso desde el punto de vista metafórico con relación a Adán y Eva, pero yo diría que es el fruto de la salvación, sí, así como lo escuchan, el fruto de la salvación. Bueno, este fruto se origina en los países de Asia generalmente y de ahí se extiende por todo el mundo. Sí, ¿para, para pusieran manzanero, ese manzanero? tiene ese, esta es, fruta, es mínimo, sí. es nada, ¿sí? Eh, es muy bueno para las dietas, es pura energía para el organismo. Contiene en, en totalidad un 85%, es agua lo que tiene esta fruta, sí, es un hidratante y refrescante natural. Proteínas y grasas saludables. Vitamina E para la regeneración de la piel, o sea, es el fruto de la juventud. Eh, también mejora el, el, el cuero cabelludo, el, el cabello, hace también crecer el pelo, ¿sí? Por ahí, si tenemos problemas de caída de cabello y todo eso, debemos consumir manzana. Contiene vitamina C, que sirve para nuestras defensas, cura todos los virus, ¿sí? La mayoría de los virus. Contiene también vitamina U, B1, B5, B6 Favorece la transmisión nerviosa eh, Contiene minerales, hierros, oxígeno, potasio ¿Me escuchan bien? Ahora sí, sí los bien. escucho Ustedes si me escuchan bien Estábamos hablando del de fruto de la juventud De la manzana, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, bárbaro Bien, y, y hablábamos de que tiene vitaminas del complejo B, B1, B5, B6 Favorece... Eh, la transmisión nerviosa, tiene minerales, hierro, eh, potasio, ayuda al equilibrio eh, dentro de las células, tiene zinc, magnesio, azufre, o sea, son infinitas las propiedades que tiene ayuda también a la gente con problemas de tiroides, ¿sí? tiene debe consumir mucho, mucha manzana eh, contiene fibra, 3 gramos de fibra por fruto tiene celulosa, pectina, colágeno, para mantener una piel muy, muy joven y radiante, antioxidantes totales, ¿sí? Es una fruta muy, muy beneficiosa en cuanto a la salud de la piel, del cuerpo, en todo sentido. También, ¿qué hace? Mejora el tema del estrés, o sea, si yo me siento muy cargado, con mucha energía así negativa, consumir manzana también favorece y me hace muy, muy bien. Eh, ayuda a las personas que tienen, eh, ayuda a mejorar el colesterol, ¿sí? Es un antiinflamatorio natural. Tiene muchísimas, muchísimas propiedades. También lo que le decía, eh, en cuanto a la salud, y también disminuye la ansiedad. Se puede comer una manzana antes de cada comida. O sea, si yo tengo mucha ansiedad y por ahí siento ganas de comer y comer todo el tiempo, quiero consumir una manzana. Puedo comer hasta tres o cuatro por día. Lo, lo ideal sería comer tres manzanas por día, ¿sí? Y esto hace que disminuya totalmente mi ansiedad. También sirve para limpiar los dientes. No sé si, si por ahí escucharon a las abuelas que decían, bueno, come una manzana y eso te hace bien para los dientes, todo eso. Bueno, mi abuela siempre lo decía. Eh, se dice que si comemos manzanas nos alejamos totalmente de las enfermedades. También favorece el crecimiento del cabello, ayuda al cuidado de las uñas. y si por ahí tenemos las uñas muy débiles y se nos quiebran así, tenemos que consumir el manzano. Se puede consumir, como les dije, tres, tres veces al día. Eh, sirve en general para el sistema nervioso central, el sistema de defensa y también nos impide las infecciones. Y ahora un pequeño tip de el vinagre de manzana. No sé si ustedes alguna vez consumieron vinagre de manzana. ¿Sí? siempre. Pero bueno, otra cosa que, que es fundamental también que me, me estaba olvidando de decir que las manzanas combate totalmente la fiebre, es lo que estoy es decir a Carlito que consumía mucha compota de manzana. Bueno, esto es ideal para la fiebre, ahora que estamos con el tema del dengue y todo eso que que por ahí producen mucha mucha fiebre, es buenísimo consumir una buena compota de manzana y lo podemos combinar con algunas peras que incluye más, o sea, tiene, es más beneficios. Bueno, ahora un pequeño tip del vinagre de manzana. El jugo de manzana en la actualidad se convertía en vino, en un vino de manzana que con el tiempo se transformó en el vinagre de manzana. ¿Y esto qué hace? Uno de los principales beneficios que tiene nos ayuda a bajar el, el nivel de azúcar en sangre. Nos ayuda también a bajar de peso, o sea, en nuestra dieta. ¿Sí? consumir vinagre de manzana en, en una ensalada o en eso nos ayuda totalmente a bajar de peso, acompañado de una buena dieta, eso sí, tenerlo en cuenta. Ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es también lo que produce eh, el estrés en las personas. ¿Y qué, qué pasa? Con el estrés nos baja totalmente las defensas. Entonces, consumiendo esto, vinagre de manzana, ayudamos... A mejorar nuestras defensas, o sea, esos serían los tips principales del vinagre de manzana, ¿sí?